Hola, hola, buenos estos Aquí van contando un día de taberna y hoy volvemos con Total War Troy en esta DLC de mitos. Nuestra campaña con Micenas. Vamos a ver cómo estábamos porque tenemos muchísimo trabajo que hacer. Vale, se nos va a costar... Un montón volver a donde tenemos que estar a poner el reino de micenas en su sitio. Y bien, visto esto, tenemos aquí un problemón en Epidauro, ¿vale? Porque nos vinieron, nos conquistaron y aquí estamos un poquito a merced de lo que nos cuente esta gente. Ahora bien, aquí estamos asediando. Este asedio es un poco complicado porque nosotros vamos a ir perdiendo... Eh, Ejército por esto de aquí Justo esto de aquí arriba No tenemos bronce O sea, tenemos un consumo de bronce exagerado En comparación a lo que realmente eh, podemos asumir Así que toca hacer movimientos Para que esto no se nos vaya mucho de las manos La cosa es ¿Qué movimientos vamos a hacer? Si solo podemos defendernos O sea, tenemos este ejército aquí en Atenas Aquí este, en Imperium, que no sé qué quieren hacer. A lo mejor nos vienen aquí hasta Tebas. No lo sé. O sea, tenemos muchas, muchas, muchas, muchas cosas por ver. A ver, ¿qué tenemos pendientes? ¿Qué haces de recursos? Sí, eso estaba claro. Pero no vamos a conseguir... Aquí... Vale, sí, vamos a sacar un par de... Esto está correcto. Continuamos a serio. ¿Qué más cosas tenemos por ahí? Vale, ya volvemos a pasar turno. Ok, vamos a ver si podemos hacer... Rey de los hombres. ¿A este señor lo podemos enchufar en algún sitio? No. Este que está a nivel 5 no lo podemos hacer que suba. Rango necesario 5. Lo... Acto para su posición perderá motivación. Ves, y este en un principio sí que podría pasar aquí. ¿Y este qué nivel necesita? 8 Ah, bueno, entiendo que tienen que estar frescos Vale Ah, y conforme vamos subiendo esto Mucho mejor Ah, vale, vale, vale, bueno Ok, vale, lo dejaremos para más adelante Ahora bien, ¿qué más? Vale, pues nada, pasamos turno O bueno, vamos a tratar de... Voluntad divina ¿Dónde están mis vasallos? ¿Dónde están mis vasallos? Objetivos Tesoros. Bueno, en diplomacia podemos tirar directa. Ah, no. Espera. Bueno, a ver si alguien me da bronce. A este señor le son los bronces, pero no es muy de mi devoción. Efeso... Bueno, a Efeso somos buenos aliados, ¿no? Esta gente, nosotros. A ver. Vamos no, o sea, a hacer una confederación aquí. Y Esto sería parda, ¿eh? Porque podemos empezar a. Bueno, no, no, no, no. Es que es vasallo, pero confederación a lo mejor nos. Bueno, nos hunde. Curentes. Vale, con los etolios. No los podemos confederar. Acis. Es que esta gente me tiene. Elis. Apteria Vale, no, y el resto de posibilidades nada Vale, por ¿dónde está el menú de los...? Aquí Vale eh... ¿Quiero continuar? Sí Vale Vale, vamos a... Ay, no puedo Vale No puedo Ok, pues nada, continuamos Literalmente que sea lo que Dios quiera Porque poco podemos hacer ya A ver, a pastilla, venga Es que hay que movilizarse Y meter ahí A cuchillo Ir pasando pueblos Por la piedra y Es que hemos tenido mucho desgaste Oye, pero no, estamos yendo rápido Vale Hemos tenido muchísimo desgaste, no hemos conseguido realmente solventar... Bueno, sí, o sea, nos hemos expandido por la zona norte, pero... Nos hemos descuidado mucho la defensa en el sur, en nuestro en nuestro propio reino... Luego, no sé, hemos perdido muchas cosas y, y ha ido todo bastante en decadencia. Al final, la verdad es que el hecho de mantener las guerras... Te... De... <risa> En serio, a ah, por los carros Nah, pues lo vamos a Vamos a librar esta batalla Esos carros no nos dan a nosotros Tanto pa'l pelo ¿eh? ¿Tenemos? Ah, no, Uf, bueno, si estamos en libre Pues sí No, nah, bueno, pues no nah, Una estampada A ver si con esto podemos aguantar Lo que sea Y podemos romper Los carros no sé muy bien qué es lo mejor para combatir contra los carros, supongo que. Bueno, escaramuzadores, pues ni tan mal, ¿no? Pero. Y claro, es que solo tenemos esto fuerte y el resto, ellos tienen todos estos de. de. de mazas que contra la morralla que tenemos Nosotros de aliados, nos destruye bastante fácil. Bueno, veremos a ver. Vale, continuamos. Inca. Vale, eso es. Vale, podemos situarnos aquí en el agua Al fin y al cabo, él va a tener un montón de problemas Vale, me, me gusta, me gusta Vale, Este señor con escudo aquí Vamos a hacer una línea como de un poco de rellenito Aquí en medio Aquí el otro defensor Vale, perfecto Y ahora vamos a meter Estos tres aquí Vale, esto, este grupo 5, aquí ya veremos dónde lo metemos y luego este... Pues vamos anchos. Vamos muy anchos. Vale, este aquí. Este aquí para cerrar el centro y este aquí. Muchito, eso es. Venga. El enemigo está recibiendo refuerzos. Vale, vale, vale. Velocidad de ataque y velocidad normal, todo terreno Uh, grupo 4 ya aquí Porque lo tenéis súper gratuito, venga, estos los tenéis que matar ya Por lo menos llevarse algún carro Bien, mientras nosotros luchemos en este lado del río La estrategia está con nosotros El enemigo ha detectado tus unidades ocultas Vale, vale, vale, vale vale. Perfecto, perfecto, esto está súper bien Vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto Vale, vamos a rotar grupo 4 Vamos a cambiar el foco, ¿dónde queremos...? Vale, esto es un... uh, uh, uh, este carro sin sí toque. Eh. Vale, venga, venga, venga, venga, velocidad de ataque. Que tenéis que reventar a esta gente, hombre. A los carros, a los carros, a los carros, a los carros, a los carros. Cuidado, estás perdiendo terreno. Vale, me lo imagino, pero bueno, poco a poco. Wow, vale, no, ya nos han sobrepasado un poquito. Sí, llegado a este punto. Sí, llegado a este punto nos han sobrepasado. Han oh. hecho vida a tus guerreros. Sí, no, no, ya vamos hacia abajo. Pues no sé por qué el primer carro no ha cruzado. O sea, me, me llama mucho la atención. Nada, de lástima Pues no sé por qué el primer carro no ha cruzado Se ha quedado como ahí en medio Apostado sin, sin entrar Y el otro carro sí que ha el río Yo pensé que no podían llegar a cruzar, bueno, no lo sé Cosas que pasan, supongo La IA le ha dado un Sustito oh, Nada, un bajazo y fuera Vale Vale, vale, pues esto es en la zona norte Noita, vale Uf, Hay que bajar con la Y limpiar todo esto Vale, a ver si podemos contenerlos un poquito Buah, claro, van han entrado hasta aquí, hasta la cocina Tratado de paz Te lo firmo, hijo Sin problema Ah, no sé ni dónde estás ¿De, de, de dónde vienes tú? Literal, que no sé ni dónde viene. De las zonas del norte, a lo mejor. De por aquí en medio, pero ni me sale. pero lo Trata de paz, preocupado. Uh, polidros herido. Vale, anfimaco. Micenas. Las carnes pues de bronce. Motivación: menos 5, divorcio. La pareja de un héroe tentada por Afrodita lo ha abandonado por un nuevo amante. Al guerrero consumido por aflicción no le queda más que su propia vida y la obligación de cumplir con su deber. Oh. Ahí estás en casa. O sea, el es el que tenemos aquí. Me muero. Merope, Mareo del Mar. Muy buena decisión, fracaso. Muy buena decisión, éxito. Dios mío. ¿Vale? Cretón, listo para servir. Vale. Pff, el templo de Zeus... Es que esto hay que cambiarlo. Pero es un, es un montón de oro. Así que... A ver cómo nos movilizamos. Vale, este ejército me lo puedo llevar para allá en Atenas. Vamos a subir... Vale, Atenas vamos a subir de nivel. Vale, nivel 3. La felicidad está bastante mal. Pero bueno, vamos subiendo poco a poco. Si nos llevamos este héroe... Peor. Seguramente... Vale, vamos a venir hasta aquí. Porque como ya estamos en negativo, pues nos da igual. Anfisa. Hasta Menon Esto es una ciudad importante. No, pero bueno, aquí tienen carros. Es que entrar aquí es... Casi, casi suicidarse, creo yo. O sea, tienen bastante. Teniendo en cuenta la... Esta sacerdotisa no tiene mucha... Ah, sí que tiene experiencia, hombre. Claro que tiene experiencia. Revelar transgresión. Vale, vamos a ir quitándonos gente de medio. Vale, éxito, perfecto. Y encima nivel 21, maravilloso. ¿Qué más le podemos poner? Sibila. Buenos presagios. No. No, no, no. Vale, pues teniendo en cuenta que esta la vamos a descartar, vamos a meter esto. Vale, sí, para recuperarse. Bien. Bien, bien. No nos da mucha opción tampoco. Mucha más opción. Entonces, la idea es. Entramos aquí. Ahorita, esto es de nivel 1. Debe estar hecho polvo. Esto está bastante pocho. Son dos héroes. Y el ejército de menos. no está nada mal. Vale, vamos a entrar aquí a muerte. O sea, todo nada. Vale, vale. Me convence. Ni tan mal. Uf, horroroso, todo. Vale. Bueno, ok. Ok, entramos. Me gusta. Además, tenemos. Todos estos de escaramuzadores para poder reventar unidades de largo alcance. Tenemos el carro. Vale, bien gestionado. Yo creo que está bastante bien, ¿eh? Vale, libramos batalla. Porque además, entramos contra la ciudadela, ¿no? Creo que sí. Bueno, veremos. Vale, no la jugamos. Tiramos la campaña por la bola. Va a ser un punto de inflexión Si conseguimos vencer esto Sin tener demasiadas bajas Yo creo que podemos tirar para arriba Bueno, bastante bien. Lluvia Uff Esperamos, a ver si podemos tener el clima seco Vale, perfecto Me sirve Vale, él tiene refuerzos por aquí Y a saber cuándo llegan Y la hueste principal No tenemos ni idea Vale, no, pero vamos a pillar... Sí, sí, sí. Vamos a pillar esto. Vale, grupo 1. Así, bien ancho. Eso es. Vale. Vale, esto lo vamos a pasar el 4, por lo menos. Vamos a meter el carro aquí. El grifo aquí. agamenón aquí. Y vamos a enchufar a todo el mundo aquí detrás. Vale, estos aquí puntitos también. Vale, pues estos en vez del 4, vamos a hacer que haga menos sea el 4, que, uy, que estos señores pasen a ser el 6 y estos menos dejan el 5, por ejemplo. Vale. Vale. De hecho, al 5 le voy a quitar el modo escaramuza. Perfecto. Vale, y entramos en batalla. Y entramos así. ¿Vienen ya? Sí, si vienen ya, esto es perfecto. Vale, Agamenón. Vamos a correr porque lo necesitamos. Vale. El enemigo ha detectado tus unidades ocultas. Hombre, ya, me jodería que no lo hubiera hecho. Hubiera quedado un poco feo. Vale, esto tiene que ser, bueno, a opinión. Vale, vale, vale, vale, vale. Venga, ataques, daños, perfecto. Esto tiene que caer mucho más rápido, señores. Si no lo no vamos a pasar muy mal. Vale, vamos retando gente. Eso es. atacando a tu héroe. Este ya se escapa. Vale, perfecto, sí, ya está sin moral. Vale, vamos a traernos cuál es. Vale, Agamenón para acá. Vale, esta por aquí. Vale, venga, poder de penetración y velocidad. Vale, vale, vale, vale, vale. Vale, todo el grupo... Vale, estos tres aquí de espada, por aquí. El carro lo voy a traer para acá. Vale, eso es, una buena defensa. Ahí, estamos bien. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. El grifo aquí. Está muy bien esto. Vale, aquí, eso es. Vale, aristía, dale, rey, dale, dale, dale, dale, dale. Puedes, de sobra, perfecto, eso es. Vale, vale, vale, vale, nos podemos hacer con el carro. Venga, Agamenón, hijo. Aquí. Vale, eso es. Vale, no, no, no. Tenemos que volver con algunos, tenemos que volver con algunos, tenemos que volver con algunos. Tus guerreros empiezan a titubear. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Vale, ok, eso lo sabíamos. Ya, nah, somos muy potentes con esta listilla, eh. Vale, Agamenón. Vale. Nada, la es una bestia. Nada, nada, nada. Nah. Y cuando pierdan el héroe va a ser muchísimo mejor para nosotros. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. perfecto. Vale, vale. Wow, uh, este carro va a ramblar aquí como yo te digo. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, vamos a sacar eso de ahí. Vale, vamos a sacar con esto por aquí. Esto mientras esté alrededor de Agamenón, Él debería ser capaz de lidiarlo con todo Pero con todo de sobra Vale, ah, vale, vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto Muy buena carga ahí con los caballos tú. Vale, podemos meter un poquito de velocidad Sí, me gusta Vale, vale, vale. Esto es, esto es, esto es, esto es, esto es. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, sí. Oh, sí. Disparemos desde el bosque. Genial. Vale, perfecto. ¿Qué más tenemos? Venga aquí ese grupo ahí. Bien. Vale, vamos a perseguir por este lado. ¿Qué queda por aquí que nos esté molestando mucho? Venga, a ver si podemos sacar unos carros de en medio Vale, este grifo a ver lo que nos puede resolver Vale, sí, pero menos está ahí impasible Es una bestia Vale, los grifos contra ese carro Vale, Agamemnon no muere Continúa de aquí Venga, hombre que ya después de haber perdido ellos, han perdido los tres héroes. No podemos perecer. qué bien, qué bien, qué bien que el, el grifo ese. Perfecto. Vale, vale, vale, vale. Esta de... ¿Dónde están? Vale, vale, vale. Está bien, está bien, está bien, está bien. Vale, apoyamos aquí a Gamenón porque nos hace falta... Moral, vale, perfecto, encima los que están cerca reciben moral, esto es maravilloso Vale, ahora enviaremos el grifo a limpiar por aquella zona Pero vamos, peleando alrededor de Amamenón no deberíamos sufrir mucho más Vale, daño, por de penetración Vale, vale, vale, hay que limpiar las que tengan la moral alta Hay que limpiar las que tengan la moral alta, eso es importante para nosotros, muchísimo Venga, que no lleguen a, a sentir el calor de la pelea. Uy, aquí hemos perdido dos unidades. ¿Dónde estáis vosotros? Para entrar el luchar. Venga, Agamemnon. Vamos, vamos, vamos, chicos. Venga, el grifo ese. Agamemnon. ¡No, mercy! Que han hecho como medias cargas o algo así, muy es raro esto. Venga, ese grifo. ¡guau! lo hemos perdido! Venga, venga, venga, venga, venga. Agamenón ah, resiste, no. Uh, ¿Por qué? Si le queda un montón de vida a Gamenón! Bueno, pues efectivamente aquí se perdió la campaña. <risa> Nada, ahora vamos a ir cuesta abajo, pero vamos, a muerte. O sea, nos va a costar un montón recuperar, no hacer muchísimo daño. Pero también te digo, nos sé, hemos cargado nosotros tres héroes de ellos, ¿eh? Claro, ahora ojalá los ingresos salgan positivos en bronce para poder reconstruir. Uh, velocidad de batalla del héroe. Lol. Robado por el enemigo. King Agamemnon. Dios, Agameno está hecho polvo. Vale, no sé ni orientar el mapa. Vale. Y seguimos. Seguimos a negativo, ¿eh? O sea, dónde se nos va todo el bronce? ¿Dónde se nos va todo el bronce? ¿Esto no lo puedo mejorar? No, nos falta piedra Vale, podemos reclutar cositas aquí Que solo, solo, solo consuman Claro, el coste, pero el mantenimiento Es que estos guerreros consumen un montón Vale, vamos a meter esto a meter un poquito de línea y hacer este ejército un poquito más grande, pero si no vamos a tener bastantes problemas vale, ¿cómo va este otro ejército de aquí? ¿qué tal lo tenemos para asediar? Pues sigue estando súper complicado contra los campeones gigantes, que esto es una locura enfrentarse a esto es una locura no, otro tiempo es que aquí tenemos que ahogarlos porque hemos ido al... Altis... Sí, hemos ido por la super ciudad. Vale, bueno. Semillas de disenso... Fracaso... Y no nos podemos mover... Vale... ¿Qué queda pendiente entonces? Sí, el agente nos ha movido... Merope. Nos las vamos a traer de vuelta, eh... A esta mujer... Sí, porque allí está haciendo muy poco trabajo... Anfion... <risa> ya me dirás aquí... Bueno... Asesina rival, fracaso, os pues intento. Pero... Oh. Estamos casi sin alternativas. Vale, Micenas, Vamos a reclutar a un héroe. Tenemos que reclutar un héroe que está aquí en las misiones principales. Provincias, misiones, un aliado de confianza. Egisto. Aquí está arquero buscador desvalija motivación vale, vamos a reclutarlo porque lo necesitamos vale, son 200.000 de experiencia nueva misión, motivación más una torre de la facción si hacemos qué asigna un cargo al héroe egisto con la mecánica rey de los hombres wow, pues habrá que subirlo de nivel a este señor vale, ¿qué le vamos a reclutar entonces Mm, mm, mm, pues un poquito de morrayita, ¿no? Vale, y. Vale. Vale, esto es un, un grupo de cuatro más o menos decente para poder plantarle cara a lo que venga. Vale, pues nada, pasamos turno y vemos a ver qué tal. Pero muy mal, ¿eh? Estamos en la mierda. Pinta que vamos a ser derrotados después de cincuenta y pico capítulos. Que otra cosa, lo otro que podemos hacer es Hacer un rush brutalmente O sea, consumar El vasallazgo Del De nuestro De nuestro aliado Que no recuerdo el nombre ahora bien, pero bueno El que está justo en el otro lado del Egeo Tirar con lo que tienen ellos allí troque único tratado de paz Te lo firmo tantalis Te lo firmo Dorios Fua, es que ¿Cómo es posible que este ejército A ver, ¿cómo es posible? No Entiendo que sea posible Pero me parece una desfachatez Lo único que tengo Es ser capaz De aguantar la carga con los Con los de garrote Y reventarlos a pedradas Pero claro, ¿cómo vas a aguantar La carga del Del carro Que literalmente se dedica a eso. Mira, esto somos nosotros. El reino de Micenas. Aquí yace. Vale, vamos a organizarnos. Ay, me pica la nariz, una barbaridad, por favor. Vale, Bar, el, el barro peligroso. Vamos a meter esto aquí. Esto aquí, esto aquí, Y esto aquí detrás. Como así, esto es como muy anchos aquí. Vale. Y vamos a verlos venir. Bueno, de hecho, si podemos hacer así, me esperará. Uf, qué duro, ¿eh? Uy, uy, uy, uy. De hecho, vale, vamos a hacerlo rápido vamos a irnos con Agamenón hacia este bosque a ver si podemos con este bosque meternos por aquí en medio y llegar hasta él nos verá salir ahora o de hecho podemos usar esto de Artemisa con el todoterreno para salir por aquí lo quitamos vale nos va nos va a tocar vale vamos a tirar el todo terreno justo en cuanto toquen el barro vale vale vale muy bien Están atacando a tu héroe. Moral, defensa cuerpo a cuerpo. Vale, perfecto. Vale, vale, vale, vale. Agamenon, dime que llegas. Corre, corre, corre. Agamenon. Cuidado, estás perdiendo terreno. Buah. Agamenon se perdió. ¿A dónde disparan? Al último carro que hay. Vale. Sabíamos que era algo que podía pasar. ¿Podemos? ¿Podemos? ¿Podemos? ¿Podemos? ¿Podemos? ¿Podemos? ¿Podemos? Podemos. Vale, cargarle aquí cuerpo a cuerpo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Hola! Bueno, aristía, os ha tirado cualquier cosa. Verás? Que Venga. Se convirtió en Jesucristo. Chocapic nos va a hacer. Vale. Nos cargamos los carros. Somos capaces. Han hecho huida tus guerreros. No, eh, ya me he dado cuenta de que nos han hecho huir. Dios. Venga. Oh. Eh... Nah, un héroe con arco en este tipo de situaciones la verdad es que te hace da faena. Pff, ya, menos ha ido a morirse al barro el pobre. Es que no podíamos hacer nada. ¿Qué hacíamos? Recular para que nos fuera pegando flechazos hasta que nos reventara. Literal, ha sido así Nosotros yendo de cara y él reventándonos Dios mío Una facción a la que teníamos que pisar el cuello y dominar Súper fácil Pff. Bueno Venga, Tirinto bajo asedio, let's go Madre mía Vale Pues aquí lo vamos a dejar en el asedio de Corinto Tremendo batallón Se viene pero cuidado porque se nos puede girar la campaña bueno, a ver, ya la tenemos muy muy muy muy de culo para sacar esto adelante así que creo que una de las opciones que va a ser, va a ser lo que hemos comentado antes hacer la confederación con justo el, el lado contrario, a ver, ver qué ejércitos tiene y tirar con eso a ver si podemos culminar la campaña antes de que nos asedien por completo, pero bueno, por lo menos ya cruzamos el mar dicho esto cerramos Espero que hayáis disfrutado del capítulo de hoy, más o menos de las batallas que han podido salir. Y con esto nos despedimos. Recordad lo de siempre, tenéis las cositas en la descripción, así que no os olvidéis de revisarlo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.